¿Saben que les dije que iba a ir para Marshalls? Pues me encontré con Eugenia. ¿Qué es la que hay, Corillo? Salí a pasear a mi perro. Este es mi 4 de diciembre. Paseando el perro en pijama Nice Christmas Day, right? Son como a las 9 y media de la noche. No tengo reloj, no sé ni llorar. ¿eh? Y este está por ahí. Yo lo dos suelto porque se queda por ahí al ladito y no, no, no, no molesta. Pero a veces se pone a chaval, se pone a correr y yo tengo que ir detrás de él corriendo por todas las calles. Pero por ahora, míralo. Está ahí tranquilito. ¿Quién diría? Este me hace a correr. Cuando era chiquito Ay, Dios mío Se metía debajo de los carros Y no quería salir nunca Hola, mi gente Llegué al Navy Tengo un montón de motetes Esta es la computadora Para seguir trabajando Cosas de la universidad Y mi lonchera Que no he comido Son las 1 y 5 No he comido Llegué aquí al lunch Miren qué lindo El abuelito No se lo había enseñado y tiene para darle como que regalitos ahí de embuste. Está súper cute. Pero nada, voy a comer ahora porque me estoy muriendo de hambre. Este. Pero. Literalmente prendí la cámara de vlog porque no he lo en todo el día. Este. Prendí la cámara porque creo que voy a ir a. Creo que voy a ir a Marshalls ya que estoy aquí en plaza. Este. Voy a chequear traje para Navidad porque no sé ni qué me voy a poner. En esta temporada navideña Y pues nada, quiero hacer Par de compritas Vamos a ver si encuentro algo y si las filas no están demasiado largas Porque yo entro a los cuatro so, Estoy súper temprano, llegué aquí porque No teníamos nada que hacer en la escuela O sea, ya hice como que El plan de la semana que viene Y todo, y pues No tenía que hacer Allí, y ya estaba cansada de estar en el salón Así que la maestra se iba a ir Así que pues me fui Este... Y pues, ajá, llegué aquí al Navy Y estoy plegando un montón porque no hay nadie Which I'm so happy Aquí hay un bacalaíto ¿Yo no puedo comer eso? Puedo, puedo No, no voy a hacerlo porque eso es de alguien Pero se ve súper rico Voy a comer Pollo con arroyo visual ¿Qué? Y ya, y después voy a ir para Mancha Quiero ir para Marshalls, quiero ir para Forever. Pero no sé por qué Manchal aquí en está súper lejos de un Navy. Así que tengo que caminar un montón. So voy a ver. Porque todavía tengo que hacer trabajitos y cosas. Nunca acaba esto. Pero como ya se están acabando las clases, ya se acaban el 12, se supone. El 12 es la escuela. Pero las clases de la universidad se acaban antes. Pero ajá, vamos a ver qué hacemos hoy. Y los llevo conmigo, ¿ok? Pero por ahora vamos a comer, bye Ah, y también les había dicho que estaba buscando un trípode Por ahora lo único que tengo En Ebay que me gustó Fue Tiene como que Control remoto y todo y se le puede poner el teléfono Porque me va a ayudar Muchísimo a bloguear así Como que en los lugares Porque el otro que tenía no me, no me gusta Como que no confío en él Es como un, una imitación del Joey Tripod Que es como que se le... Se le doblan las patitas y eso Pero no confío en él a No confío en él Porque siento La cabecera no es muy fija Y como todo es como plástico Siento que se va a romper Y se va a caer la cámara Porque se ha doblado Y yo como que mm, No, me da miedo Sonado ya con comer ahora Y pues well, Talk to you later, babies Esto está súper caliente No sé si ustedes hacen lo mismo que yo Pero yo siempre mezclo como que toda la comida, como que las habichuelas y todo, como que no las puedo tener en un lado y la carne en otro. La carne, si es pechuga o algo así, pues lo dejo aparte y si me gusta mucho lo dejo para el final. <ríe> Yo no sé si soy como ustedes, pero comenten que en la parte de abajo si son así, que dejan lo que más les gusta para el final. Pero nada, buen provecho saben que les dije que iba a ir para Marshall's pues me encontré con Eugenia otra blogger de Puerto Rico saludanos por aquí uh -uh. ¿Qué este decir? nada estamos chequeando camisa, esa camisa está linda chum, ¿verdad? verdad este pero nada estamos chequeando aquí ropa randomly nos, nos fuimos de shopping este randomly. Randomly. <ríe> no, sí. pero nada me voy porque me van a dar copyright bye este. El shopping fue un feo, ok? Un feo fatal Por lo menos en ese medio algo Ahí en Paxton, pero yo no encontré nada Y las cosas estaban súper caras y estamos feos No encontraba nada en Forever ni en Paxson So, nos vamos Bye Bye <risa> Esto queda gigante ¿Me pueden explicar por qué todo me queda gigante? GIGANTE Mira, Tan lindo Tan lindo que es, mira que feo me quedo. Tiene que quedar como que... También me medí este pantalón Que es bootcut Pero me queda feo So, el día de hoy ha sido feo en las compras de estas son mis papitas favoritas mi gente El okay, OK Cola